Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Les hablo desde el Templo Mundial de la Hechicería. Yo les muestro a ustedes cómo se hacen los trabajos. Aquí pueden ver mis altares, les estoy enseñando mis altares. Ustedes contactan brujos de quinta, ustedes contactan a veces brujos de garaje que no les brindan ningún resultado. ¿Y por qué? Porque no muestran su trabajo. Nosotros acá... Le realizamos el mejor trabajo de magia negra con resultados 100% efectivos. Le enseñamos a ustedes las fotografías. Le enseñamos a ustedes los videos en tiempo real del trabajo que se le está realizando. Contáctenos desde cualquier parte del mundo. Nosotros somos la mejor opción si lo que usted quiere es un amarre de amor, un hechizo, un conjuro, un retorno de pareja. No pierdan más el tiempo. No sigan perdiendo su dinero, contáctenos inmediatamente, cada minuto que pasa es un minuto más de sufrimiento para usted, atrévete y déjate sorprender.